Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos. Yo este programa, en, este programa no... Aquí ahora, va y no hay pausa. no. Aquí hay pausa para el televidente. Pero nosotros seguimos volando. Yo pienso que las damas tienen que tener conciencia de ese dato que se dio. Ahí ¿Cuál, es, ¿cuál es el dato? Hay dos millones de mujeres a las que Soltera. nadie le pone caso. No, que debiera... no. No, no. No, no. No, fue eso? ¿Qué no. Fue eso no, fue que no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no sí. trata no, no trata sin atadura, sin es una población de cuánto? ¿De 10 Ay, Dios millones? Dios en ¿El último censo? <ríe> y 2 millones no, no, de soluciones. Lo, ah, lo grande de todo eso, sí, eso hace, hace mucho. que de las que están dentro de ese. número. ¿Y después quieren ¿Y después se, de se de ponen de diarica? arica? ¿Quieren que tú le más de más bien? Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, adelante. Eso no es el tío Blanco. Adelante. Buenos días. Adelante. Señora ministra, o no sé si de la mujer. Ajá. ¿Cómo fue? Repita, un policía en cada casa. Es verdad. Él, él dice que para cuidar a la mujer es muy difícil porque había que poner un policía en cada casa. Ah, no se puede una casa. Eh, una 2, Gracias por tu llamada. Gracias por su llamada. 2, bueno, vamos a escuchar el tema de Francis Rodríguez. Un en cada casa. Es verdad. Don Francis, la verdad que buenos me... días. Buenos días. Sí. Miren este lunes aún los partidos están ya concluyendo las inscripciones y por eso es que casi nadie ha lanzado su, con excepción de lo que fue el sábado aquí eh, los candidatos oficiales de los Juntos Podemos Somos Fuerza del Pueblo, en fin pero algo que en el fin de semana estuvimos socializando y tuve la oportunidad de conversar con Olmedo Cava del PRM, presidente local. Me hizo unas explicaciones que finalmente al, ayer que estuve en Santo Domingo hasta. llegué a, apenas anoche a las 2 de la mañana a San Francisco. Porque la Junta tenía un, una especie de carga eh, en cuanto a lo que es venezolano, se van a quedar la, boca. el sistema. Pero qué penoso es que con tanto entusiasmo se haya proyectado una serie de alianzas con el PRM y que le haya dado la oportunidad al PRM de encontrar un, un momentum en que eleva su, su oportunidad de ser gobierno. Pero lejos de ahí, en lo local, Lamentablemente, como ha pasado en otras ocasiones en el mismo grupo que negociador, que para mí fue es una torpeza, y aunque crean, yo le voy a aceptar las excusas a nuestro amigo Olmedo, pero en el fondo había un ingrediente que ya lo había advertido yo de que Siquio podría venir siendo un elemento nocivo a una posible alianza en lo municipal. Porque del momento aparece, y algunos de los de los negociadores aquí. Eh, se empeñaron en eso. Sabemos que de la otra parte había una resistencia no aceptar por lo de Juan José Rosario, pero el punto nodal era la unificación de criterios para competir con el Estado. Porque óigame ciertamente que los partidos debemos entenderlo a oposición de que no es contra Gonzalo ni contra los municipales, es contra el Estado, que está por encima de todo, está en juego el liderato de Danilo Medina. El hecho de que se esté bailoteando un candidato con, que no arranca, que no tiene la oportunidad para hacer gobierno, está en juego quien lo impuso. Y yo creo que eso sí debe preocuparle. Y el PRM. Finalmente, ha tenido la oportunidad de tener, o, re, o, re, o como yo diría, conservar la, la alcaldía de San Francisco. Pero en estas condiciones y con esta fórmula, tendríamos que ver qué acontecimiento favorece como una especie de, de punto luminoso para ir solo, sin la coalición, que en el futuro... Sabemos que tenemos un compromiso en lo congresual, pero espero que Luis Abinader y el PRM no se inudilen, no se vuelvan locos Ay. por el momento, porque las cosas ¿Cómo aún... así, Fran? Que no Ay. se están creyendo ya triunfadores en, cual, en cualquier circunstancia, Ay. no es así. ¿Tú entiendes que están, su, se le está subiendo algo a la cabeza? La, lo sumo a la cabeza. Ay, Dios. En cualquier Ay, Dios. circunstancia Dios. no son ganadores. Enfócame, enfócame. Sí, enfócame, sí, sí. enfócame, Vamos a escuchar entonces ay, a Fulvio. Ay Dios, enfoca a Fulvio. ¿Pero cómo? ¿Pero eso parece un ¿Qué? comentario a favor del gobierno? Sí, sí, porque eso es un discurso sí, divisionista. Gobierno, claro que sí. Eh, Pero hay una, en, en alianza. Que una grieta. Es que Oye, es que para para una alianza, para para que ellos la han si me refiero aquí en San Francisco. Si estuviésemos así, las alianzas no existirían. Bueno, a la que existen... En condiciones de, de ganar, ganar. Ustedes dañaron aquí. Ay, y me Dios. refiero porque mi ámbito es aquí, los municipios O sea, ¿tú estás diciendo que ya Milady y Núñez la alcaldesa. No, no. no. Pero ¿cómo fue que lo dañaron? ¿Qué fue lo que hicieron para dañarlo? Ya recuérdate que vamos a entrar como ¿Qué fuerza ¿Qué fue lo política? que hicieron para dañarlo? Que no se alinearon Colo Colocaron municipal. a Siquio. Y Ay, era una candidatura. El problema es de Siquio entonces. Eh, no, no, de Siquio no. De ellos los negociaron. Pero una pregunta, Francis, ya es oficial porque el PRM tampoco se ha pronunciado. No, ¿Es eh, en la ya no hay tiempo. Es oficial. Ya, ya es nosotros oficial, anoche oficial. Anoche estábamos oficial reunidos la y la Liguera. noticia de la vicealcaldesa será una bomba en San Francisco de Macorís. De la una de la bomba. De la vicealcaldesa. Ey, ey, ey, ey. Que va a acompañar lo a la sección NG de las Rosa será una bomba aquí en San Francisco, mm. bueno. Lo único que yo le advierto es, ¿Pero dilo? Yo le advierto es, lo único que yo le advierto ¿Lo es. Va a saber hoy y lo he hecho como forma de reproche este. ¿Y no es la doña de PLD? ¿Cuál? El... No porque la, la entonces ellos tienen que aceptar los regidores que están ¿Eh? propuestos no, pues, para pues, esa alianza, pues, que no. De Luego la, de la fuerza del pueblo. Tiene que ser de la fuerza de pueblo. De una Uf, familia, la dueña de la fuerza de la familia respetada, es de la fuerza de pueblo. De una familia respetada, de Uf, una Uf, familia. Uf, Uf, familia. Uf, no, Luciélene no puede ser porque entrega al desarrollo de San Francisco. Porque tienen ellos que aceptar los regidores, de lo contrario eso no se va. De una familia que sabe hacer trabajos sociales y comunicar con el pueblo. Buenos Dios ay. lo acompañe. Ay, Dios miren, en esa, en esa parte, en esa parte, miren que, que ay, miren qué actitud la de mi, mi compañero Fulvio, entusiasta, ¿eh? y, y de todas maneras en la fórmula, cuando le metieron desde el palacio y el PRD ay, ese ingrediente, ay, ay. ellos se están reactivando ay, en el entusiasmo ay, porque saben ay, que en el fondo ay, metieron ay, la pata, ay. Ay, ay, de ay, todas maneras cuidado si tú lo que estás tú lo que estás es herido porque de alguna manera sí. el apoyo del PRM a esa fórmula te beneficiaba a ti con tu condición de candidato no, porque si el pueblo está consciente sí, porque ahora, está pero herido, claro, si sí, en este momento, si sí, ya tenemos no, anoche, anoche yo firmé a mi izquierda sí, ves, el el el candidato, candidato a regidor por la fuerza del Pero pueblo. Pero tú puedes ganar. De candidato. candidato. Es lo que, que es. le digo. Excelente candidato. Es lo excelente. que le digo. Nosotros, nosotros no, tenemos. Te no es solo la, la fuerza del pueblo. Es una la coalición. Sí, sí, sí, 12, sí, sí, la 12 coalición, partidos para la, la, la fuerza de del pueblo. Buenos días. A lo buenas. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días. Este, ya eso de, de con la visita de Penco. Alpenco, <risa> ¿cómo estuvo eso? Y qué ¿Cómo estuvo eso? No, no, no, yo soy nacida y criada Sócrates Me conoce, yo soy nacida y criada De la Sánchez con José Reyes Sánchez con José Reyes, ok sí. De la Sánchez A la Inver Ahí no A, a donde sí. Rufino Ajá. El que conoce eso ahí sí. la, la cosa de, de Rufino Que venden aceite para vehículos y cosas uh -huh. Ahí no había gente. No había. Yo fui. Solamente. So, yo solamente fui para ver. Ahí salía la gente. Oye. Ahí salía la gente con paquetes de, de suéter que no lo querían. Y frente Ay. a mi casa, ahí lo dejaban. Mi casa Ay. Ahí. Oíste, Tony suéteros. Pichardo. Ahí hay cosas eh, ricas para echar basura y eso lo llenaron todo porque recogieron la basura para que no hubiera basura por ahí ay. y ahí lo echaban todos los suéteres toda la gorra ay. y decían y lo último que yo lo vi fue? personalmente como cuenta tengo que darle a Dios que un grupo de tigres que recogieron para buen chivo salían ay. con los 500 pesos en la mano y decían ¡Vámonos por el punto! ¡Vámonos por punto. punto! ¿Cómo era que decían? Mira, 17 y un punto. ¡Ay, Dios mío! Mi, mi, mira para. la Ay, foto. Dios mi sí. doña, mira la foto aquí en relación a lo que Te se refiere. en el tiempo refiere. de Francis. ¿no? De, de las pocas fotos qué, que... Qué? Escucha, Francis. ¿Qué Franci. pasó? Espera tú, tirate ahí. Después que hablaste de la 17? ¿Hablaste de mí? No, de no, no de las... en el tiempo de Francis. Ah, bueno, Mira sí. De <ríe> las pocas fotos que se subieron a las redes, Ay. de las pocas fotos que subieron los peledeístas danilistas, esta fue una. Y si se fijan, la cortaron de este lado. Porque el amplio, o sea, si la si la dejaban como estaba o como se tomara para tomar todo el panorama, se iba a ver el vacío. Yo estuve, eso yo fue de PhD. Yo estuve en el restaurante de, de yo un ba, negocio. Yo, ba, yo subí. De, oye, oiga, yo subí. De la, de la Emilio Prudó y crucé que estaba puesto frente a poder, no, no me corten la señora. No lo quiero decir algo yo estuve yo estuve yo estuve, gracias, yo, crucé a, yo, yo estuve en un gracias. restaurante en un negocio vecino en gracias. una reunión particular cuando salí me encontré, voy a mencionar nombre, ay, me encontré con Moncho, un agricultor de los peinados en esa actividad. Ay. Me encontré con Hugo, un agricultor de Guaraguao en esa actividad, ay. me encontré con José, uno de, de, de, de, de las coles, de la garza abajo, también en esa actividad. Pero estaba en la cafetería nada más. No, no, y, y me encontré con un amigo mío de Samaná que estaba ahí también. Ah, pues entonces está bien. No, no, pero espérate. La, la, la, la provincia eh. de Guate. Ah, se de la pero, pero espérate, espérate que está, que para, tan persona, ahí, Lupe, para tan poca fue persona Para tan poca persona Que habían ahí Y, que fueran, de otro y lado. que fueran de otro lado Eso simplemente es un fracaso Aquí mm. ni se sintió que había, mm. eh, bueno, que había un cambio De candidato. todas maneras mm. Es interesante el ambiente político Y por eso le advierto a los amigos Señores, Que, la, México, la que nosotros claro, estamos sí. conscientes De que es el momento del PRM Que está en un buen espacio Pero la fuerza del pueblo La, la coalición y la hemorragia que se está dando de la otra parte y la, y la actitud del presidente de la república en cancelaciones masivas a todo lo que se parezca a Lionel es un ingrediente que creo que más bien más mal le hace más mal que bien a sus propias pretensiones porque está creando un ambiente de desasosiego e incertidumbre en su sector la política tenemos que ven acá tú no la tenías parada y me está poniendo la música Sí. No, no, no, no Habla, habla, habla Entonces no. concluye, concluye, Entonces concluye, no hay problema A todo esto Esperemos Que también va a estar en el sí, ruedo bien. La coalición de partidos La fuerza del pueblo Y sí Anuncio que Ya anoche Fui inscrito como regidor. Bien, felicidades. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Candidato, yeah. ya candidato. candidato. ¿Con cuánto tú cuentas? Espero la benevolencia. En efectivo, de compañeros. ¿Con cuánto tú cuentas en efectivo? Oye, tu amigo. Recuérdate que el regidor. No, en no, no no, forma, no, no, no, me baraje. Dime con cuánto tú cuentas. Yo ahora mismo cuento con el favor del pueblo. No va a ganar. No que va nos papá, No va a Y hacer. si no va es papá, para una transacción, no le estaría yo cumpliendo. La transacción en política no, están trayendo, no han traído bastante problema Así es. porque fíjate una cosa ya yo sé que aquí hay candidato a diputado pero lo dieron los cargos si no hay repartición de fundita y cajita eso no es verdad que hay y, y tú tienes razón bueno ahora bien lo que debe de surgir en, este, en la conciencia social no, no, no, es de elegir, eh, aunque tú parezca, aunque parezca, no, cursi, no va a llorar, si quieres ganar. Entonces, entonces, no, no, no estoy de acuerdo no con él, con entonces no estoy de acuerdo aquí con aquí a febrero nadie no se cree que él va bien. Entonces, cuando nosotros bien, hacemos bien, esta bien propuesta paz. y la propuesta de los partidos de oposición y la coalición, y entre ellos está incluido el PRM no el tenemos... PRM que es el que se está creyendo que tiene a Dios agarrado y una no, pata no, no no pero tenemos pero, que tenemos, todavía, pero no llega al 50 tenemos no, no que ser lo más consciente no, para producir no el cambio que no, no, la sociedad no dominicana ha exigido por años de los políticos y de los partidos ya la crisis de los partidos solo se, se frenaría si la actitud de los políticos que ocupamos cada uno de ellos cambia hacia la sociedad y nos ¿Y empezamos años a ver diferente con no oportunidad político, de avanzar. Ese es mi criterio es en este momento. En este momento. Bueno, vamos vamos a, y venceremos. venceremos Venceremos. idea porque bien. Un un, que vale la pena. Eso, excelente, que vale la pena. Así excelente, excelente. Vamos a bien Yo voy a decir, yo voy a decir, de manera Buenos, Buenos días. la llamada telefónica. Buenos días. A mí, y no, no Agárralo ahí. El tenga. escenario Adelante. es tuyo, pero después de la llamada. Adelante. Saludando sí. sí. sí. a Francis Gracias. Felicitando a Francia, que va a ser eh, candidato alrededor. Que no, es? Colega, no, no, ya, wow, ya es candidato. Quiero decir que yo estuve en la actividad Ay. del sábado. Sí. Y mm -hmm. parece que la señora que habló y yo estamos en lugares diferentes eso es la pasión política. Yo estaba en la carisma pero quise bajar a la, a la multitud que estaba ahí y tuve que estacionar muy cerca no sé, de la parada de agua Más de la foto de WhatsApp. Y a pie por ahí. Y desde que yo llegué a la cuadra, eh, que estaba en un ángulo ahí de 90 grados para ambos lados, para ambos lados había muchas personas. Mire, mire, ¿Y por qué fue que, que, lo, que lo, lo hicieron ahí? ¿No lo hicieron en la libertad? Sí, es verdad. ¿Por qué lo hicieron ahí? ¿Y, ¿Y por era? qué lo hicieron Cantor, ahí? ¿No está? lo hicieron en la libertad? ¿Que en la libertad no cabían? Sí. Vamos, vamos, a vamos, a vamos, a escuchar a... Mire, vamos, vamos a, a, a, a escuchar, escuchar. la Vamos a escuchar Es realmente Pedra que le habla, que Frati me conozco. ese Pedra, sí. Ah, esa, okay. Yo soy, le estoy diciendo que sí, estoy sí. en el PLD. Sí, Me tocaba. Eh, Estar en la tarima, sin embargo, viste está es abajo porque acompañado al candidato de Arenoso, de Arenoso, que estuvo en Arenoso, estuvo en Villa Riva, en Castillo, donde el que me entré, por lo menos yo pasé en Arenoso y en Castillo. Y no me regresé a Castillo porque me quedé acompañado en el muerto que tenía. Y yo creo que la señora, el de le que me cogieron la tenía que le presentarle los suelos, porque a Castillo se ves? le presentó. Había asignado una cuota y se lo bajó, se lo bajó en el asunto de presupuesto el 25%, o sea que estamos incapaces de llevar más personas. Okay. Y se puede ir a la parada de la Guagua que van para la capital, o alquilaron todos los minibuses de 30 y 50 pasajeros, a, para que llevara toda la persona y faltaron 10. Ahora, el que hubiera una persona de acto, el técnico seguramente ahí, y el, el, el, el director de distrito que aspira, seguramente tenía que estar. Sí, sí. Bueno, Entonces, por tu eh, llamada, muy amable. Gracias, manera, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias amigo, gracias, pero gracias, de todas maneras hay que explicarle gracias, a la gente gracias, que, gracias, que gracias. lo que tiene que ver, eh, y Julio sabe de eso, con elecciones que son municipales no van a aglutinar. Eh, eh, eh, tantas personas sí, sí. porque no, la, las municipales no, no provocan una efervescencia como la presidencial cierto. eso eso es una realidad ah, independientemente. cambiaron de lugar, sí, me dieron el tú lo vas a averiguar con pero el pero PRM escucha, van a utilizar sitios estratégicos ahora cuando sí, yo, sea la presidencial escucha, tú vas sí, ver más, que claro. iban a ver más entonces, entonces qué es lo que tú querías decir que tú querías decir señores sí tenemos el whatsapp tenemos el whatsapp y es que eh, independientemente de y vamos al WhatsApp de que, que, que la gente mi... quiere oír sus Como mensajes hablas, eh, cuchalla, el WhatsApp ¿Sí? vámonos para el WhatsApp yo quiero decir que Francis. independientemente de que mi compañero Francis Oye, está en Francia la fuerza bonitísimo. del pueblo eh, y que está cerca de una gente que, que yo da no me caen bien pero que yo apoyo a mi compañero Francia. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Ahora lo que esperamos es que ¿crees? tú hagas campaña por Francia. Por eso lo que estoy diciendo públicamente. Ah, bien, en la bien, regiduría bien. Lo apoyo a él. La regiduría. Sea, regiduría es una, es una Muchas gracias, hermano Es una persona, un municipalista. Bien, vamos a programa. Y tengo no. el dato de que cambiaron de lugar para la actividad. Sí, sí, claro, ¿verdad? Eh, Porque no, o sea, ¿dónde, iba? ¿Dónde eh, se iba a hacer? había información. de Rosotra. Sí, sí. Ajá. A Carolina. <ríe> ¿Cambiaron? Sí, lo cambiaron. Bueno, iniciamos... La, esta muchachita. Eh, con el 0704. La más Buenos días, por favor. Un Esa llamado bueno. a los compañeros es motoristas. Ya Ah. que por favor no pasen en semá semáforos en rojo ni pasen cuando otro vehículo Esta estación, ha está cedido detenido. el paso pues es una forma imprudente y se exponen y exponen a otro provocando accidentes innecesarios gracias, muy atinado el llamado del magistrado Rosa bendiciones Gerald Rodríguez nos manda a felicitar a Juan Alvarado Ahí está, felicidades sí, es, que, es que estamos cruzados, no vemos de, vaina, está, cruzado, eh, está cruzado, está cruzado cruzado. está Los whatsapp no se están viendo en la, en la pantalla Lo que, que estamos ver viendo es aquí estamos no viendo. es lo que está saliendo en la pantalla Vamos, a, va ponerlo, a, a, ver, vamos a hacerlo desde la pantalla entonces. Sí, exactamente, de trae la pantalla okay. para acá Vamos está, a bajar. Está, ajá, Ahí está Jesús Vargas, Jesús Vargas. Que nos manda ese buenos días Vamos a ver eh, Gracias por el sticker Y en relación a la pregunta del día La pregunta del día es la siguiente Vamos para contextualizar ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de Quique Antún de construir un muro en la frontera no, con Haití para detener la migración ilegal? No, no, no, Esa es la pregunta. Continuamos para ver sus respuestas. Eh, José Antonio de San Francisco Alguacil. O sea, Vamos son, ¿cómo que, o sea, totalmente, totalmente de acuerdo. De acuerdo, o sea, acuerdo. O sea, sí. Se gastaría menos que teniendo todos esos militares allá. Pero como que es. No, se va se vuelve García dice: Estoy de acuerdo con En el New Muro. Jersey nos escribe Rigo García. Antes los militares catalogaban al a que los mandaran, la o sea, cuando frontera. los mandaban un a la castigo. frontera como un castigo. Así Ahora es. pagan para que los manden allí. Ahí radica el problema. No habrá muro que detenga el trasiego de documentados. Ni aquí ni en ninguna parte estaurin del mundo. ¿Y ¿Saben ustedes Cordero... que hay 17 kilómetros construidos por el sí, vago sí. presupuesto de Haití, hecho por Haití? Sí. Sí. Sí. Vamos a estaurin... Lo que tenemos es que continuarlo. Seguimos con el estaurin... Staurin Corderos dice que sí, que está de acuerdo. De acuerdo. Sí. Mercedita Berna nos escribe Buenos días, un abrazo grande Qué para dar. Sonrisa. Ay no. Es para que feliciten a mi hermana Ismel, nos mandó un, un video de ella, que está de fiesta de cumpleaños, una felicidades, foto, felicidad. un, video, un video. Vamos a ver, ahí ah, está, qué hermosa. felicidades, felicidades, que cumpla más años más, chau, chau. vamos Vercedita. ella estará eso. dentro de las estadísticas, a continuamos, hay es que ver si está entre los dos millones, eso es relación al dato sí. que daba, sí. vamos a ver, Ah, Ricardo Ay. Tejada dice, vamos con Ricardo, Podemos Sobrate estar de acuerdo con sí. los mismos guardias Los, los guardias pas pasarán, pasarán por la puerta por, la puerta por de... dinero ¿Con cuáles recursos se hará? Si para todo es un préstamo Ay. Cogiendo préstamo eh, 9889 El dato no lo corrige Fulvio eh, Messi Porque tuve como un cruce ahí sí, Con sí. el dato que es de 10 infectados Que, que dos, no dos, dos no lo, lo saben, saben. Sí, sí, sí. Muchas gracias Querido Almanzar, eh, desde Samaná sí está de acuerdo con el muro. Sí. Sonia, de la Toribio Camilo, dice sí, estoy de acuerdo que se detenga Señores. la no, inmigración Sonia, ilegal. Eso. William Nureña dice que sí, que está de acuerdo Continuamos Rafael Díaz dice Gracias Gracias Rafael, es una publicidad nosotros. Muy bien. Continuamos con Juan Santos Buenos días, felicitar a Carolyn Abreu, quien está Felicidades Carolyn. De parte de su padre, felicidades La vieja escuela Es muy aburrido para los jóvenes Vamos, la Vamos, nueva escuela. Seguimos, seguimos, seguimos. Continuamos, amado. Miren, esa foto es de Benedicto. Benedicto acaba de ser premiado como el Ministerio Público de Mayor Desempeño en este año. Ah, y yo siempre. quiero felicitarlo porque la verdad que, que, que es, es un, una persona muy Benedicto. dada a su okay. trabajo, servicial, colaboradora. Felicito de todo corazón a mi amigo y ex alumno Benedito en en buena, en nos, buena. nos inscribimos en esas Felicitaciones seguimos, en esa parte seguimos. También. Seguimos. Sí, sí. también hay que Ahí decir está. lo bueno Rudy de los Rieles dice Lo primero que hay que adecentar el cuerpo Castrense ya que un ciento sí. Elevado contribuye al tráfico de haitianos sí. Y luego el muro Francisco de la urbanización. Aumentaría de Álvarez, precio el trasiego, ¿sabes? Sí. Claro. Dice que sí, que está de acuerdo. Sí. Que, bueno, ya, ya. Que, no, que se haga el muro. Eddie Stone nos dice. Bueno, yo Eddie lo que Stroke. sé es que la masa trabajadora del país, la masa popular, o sea, la mayoría, está frustrada con este sistema de gobierno. Mayormente por la inseguridad. Cuando un gobierno trabaja mal, la sociedad honesta se asusta. Ese es otro tipo de honestidad. Sí. Sí. Seguimos. Leonel Ureña dice, buen día amigos de mañana. En Villa Arriba, la visita del Penco, habían 28 personas. Eso no, no, no, hay veneno no, no en su se seguro, que había, no ser, seguro que había algo más. ¿Por qué no puede ser? No, porque es imposible. Solamente los funcionarios eh, no públicos ah, no lo ¿Ya? van a llenar. Pero no, no, no eso no puede El caro, eh. El no lo llenan. 04. <tose> <tose> cuatro... Había más de 28. Deje su habladuría. <tose> <tose> Sigue escribiendo, Leonel? <tose> eh, sí, claro. <risa> Yo estoy acuerdo, bueno, que no se buen día de acuerdo. Buenos días para todos. Nos <risa> dice el 0488. Buenos días. Ondina de la Cruz del sector Santa Ana nos dice: Buenos días, mis amores. Ay. esta era. Mira, la, la foto está cortada. Está cortada. Que la, que la amplíen desde allá. Mira, mira los, los espacios ella bueno. en blanco. Sí, pero eso Están no en es, blanco eso no los espacios. Es está cortada la foto. Está, está cortada. Está no tiene importancia. La foto está hecha, claro. Solo no tiene importancia. No. Continuamos. Buenos días. Esa... Vamos a ver qué dice Ondina. Eran las personas, esas eran las personas que participaron en la actividad y cambiaron de lugar mm. porque el sol estaba de frente. No, tampoco así. ¡Ondina! ¡Ondina! ¡Ondina! ¡Ondina! ¡Ondina! ¡Ondina! ¡Ondina! Por el sol. Por no creo. No, lo no, que no, pasa es no, que la, blanqui no, la blanquitud ay, ay, del no país no se permite eh, que le dé mucho nena? sol. Eh, somos tontos, eh, pero no tanto. <risa> no había gente. Rosario Ventura de San Martín nos manda este sticker. Buenos días, buenos días. Tenemos más mensajes, lo vamos a conectar. Demasiado interactivo este programa. No se han podido ver todos. Vamos a dar la pausa. Cuando regresemos hay más contenido del programa. Ahora no que mañana, se viene no viendo lo bueno. Por el sol, por el sol, hay un pleito. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué.